El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas se creó en 1980, hace más de 40 años ya, con el objetivo de tratar de encontrar las respuestas que las familias merecen frente a las desapariciones de sus seres queridos. Se creó como un mandato humanitario para funcionar como un canal de comunicación entre las familias y los estados. Justamente en momentos en los que las, las familias que buscaban a sus seres queridos por el propio hecho de buscarlos o de denunciar los casos, podían sufrir graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, amenazas e incluso la propia desaparición de las familias. Esa, eh, ese mandato permanece hasta el día de hoy y es claramente aplicable también a las desapariciones de personas migrantes. Las familias de personas migrantes justamente lo que necesitan es que haya respuesta por parte de los Estados como muchas veces los estados no dan esas respuestas, la mayoría de las veces lamentablemente, entonces el papel que el grupo de trabajo puede jugar es justamente funcionar como un canal de comunicación para exigir en el ámbito de la comunidad internacional que haya respuestas, que los migrantes desaparecidos sean buscados, que si se cometieron crímenes, que esos crímenes sean investigados y sancionados para que esos crímenes no vuelvan a repetirse. Nosotros conocemos el grupo de trabajo en su experiencia de tantas décadas conoce el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas eh, un sufrimiento que ha sido incluso calificado en muchos casos como tortura eh, y sabemos y esta reunión nos ha servido especialmente para entender el nivel de sufrimiento que tienen incluso los familiares de personas desaparecidas cuando están incluso tan lejos del lugar donde sus familiares desaparecieron. Es decir. Es el, el, el, el sufrimiento se ve exacerbado por la distancia, por las dificultades en el acceso a las instituciones de los estados donde las personas han desaparecido y entonces eh, venimos haciendo un, un esfuerzo desde el grupo de trabajo por visibilizar esta situación a través de nuestro mandato eh, y tratar de instar a que los estados, eh, no solamente el estado donde la persona desapareció, sino también el estado Cuya de, de la nacionalidad de la persona desaparecida e incluso de estados por donde haya podido pasar en las rutas migratorias para que puedan dar una respuesta frente a esta situación. Obstáculos para la búsqueda de personas migrantes son muchísimos. En la reunión que hemos tenido hoy pudimos eh, conocer, conocerlos en, en detalle eh, por supuesto, eh, lo primero es la, la falta de institucionalidad en muchos de estos países o la debilidad de la institucionalidad, donde no hay búsquedas serias, donde las instituciones judiciales no dan respuesta y donde además la cooperación entre los estados también es prácticamente nula o es muy débil, eh, poniendo nuevos obstáculos en, en las respuestas que, que esperan las, las familias. Eh, todo esto se mezcla con una situación... Eh, muy grave de, de impunidad donde los delitos que están muchas veces eh, relacionados con las desapariciones eh, no son investigados no son sancionados y esto lo que genera es eh, una condición para la repetición de estas situaciones que es lo que, vemos, eh, lo que venimos observando que cada vez son más las personas que desaparecen en este contexto y no podemos dejar de, de pensar que la repetición de los hechos tiene que ver, precisamente, con la falta de respuestas y con la impunidad que hay. Hemos enviado desde el grupo de trabajo y también otras instancias, eh, otros mecanismos de protección internacional, distintas eh, comunicaciones, pedidos, eh, informes, eh, reclamando por, por respuestas y la verdad es que hasta ahora no ha habido respuestas eh, serias eh, en las que se haya tomado eh, el, el problema de la desaparición de, de migrantes con la urgencia y la seriedad que tiene. Eh, sin embargo, no perdemos la, la esperanza de, de llamar la, la atención. Eh, mucho, en muchos casos eh, los, los gobiernos a veces cambian de, de autoridades y puede haber eh, nuevas instancias y en, en algunos casos ha habido eh, algunas políticas llevadas adelante. No podemos dejar de olvidarnos que el derecho internacional de los derechos humanos es eh, obligatorio para, el, para los estados que forman parte de las Naciones Unidas y ese es nuestro rol, de tratar de hacer que que los gobiernos, que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales eh, y tenemos la expectativa de que a, de que se produzcan cambios a partir de de los reclamos que nosotros de alguna manera transmitimos luego de escucharlos por parte de las víctimas y las familias. En primer lugar, eh, a la familia, si esto es algo que me ha tocado muchas veces reflexionar en el marco del mandato que, que me ha tocado ocupar en el grupo de trabajo, es el de concientizarse de todo lo que han hecho, de, de todos los, los pasos que se han dado gracias a la lucha eh, en contra de las desapariciones. Todo lo que... La existencia de una convención internacional, de una declaración internacional, de un grupo de trabajo, de un comité, cada uno de, de los pasos de leyes en los países tienen que ver de manera directa con la lucha de, de las familias. Eh, todo el desarrollo del derecho internacional en materia de desapariciones forzadas es la consecuencia directa de, de la pelea tenaz y durante décadas de las familias en los distintos países. Y entonces si bien eso no, no es necesariamente un consuelo, porque lo que las familias quieren es encontrar a sus seres queridos y encontrar justicia, eh, siempre es importante eh, tratar de detenerse y pensar eh, todo lo logrado y, y saber que en el mundo hay muchas personas que están pendientes de la situación, que se organizan para eso, que existen mecanismos internacionales que están para visibilizar sus denuncias, para visibilizar, para visibilizar eh, su sufrimiento y para utilizar las herramientas que en definitiva la comunidad internacional ha construido desde el derecho, desde el derecho internacional de los derechos humanos para tratar de encontrar soluciones. Y entonces eh, me parece que lo importante es saber que, que no están solos y que la lucha es un ejemplo incluso para personas que están en otros continentes, en otras regiones sufriendo situaciones similares.